La reforma fiscal 2014 generó más danos de beneficios para la frontera. La, la formalidad las de las empresas es una tarea... La economía americana ahora. avanza. La, la proveeduría maquilador sigue siendo el La gran concentración de poder de mercado en México La transparencia sale. gubernamental continúa... No, no es nada personal. Son solo negocios.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 Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio. Los saludo con mucho gusto, transmitiendo a través de 1300 de Amplitud Modulada, al igual que en Facebook Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, es el fanpage de nuestra estación, al igual que el fanpage de Solo Negocios MX, ahí mismo en Facebook. Más tarde el programa grabado lo estaremos retransmitiendo en las diversas redes que ya conoce, ya sean audio o con video. Y bueno, pues esta tarde tenemos varios temas que tratar y hoy nos acompaña la directora del de eh, Comité de Competitividad Laboral de Desarrollo Económico, quien es Claudia Ochoa. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Alejandro, muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por este espacio. No, pues gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, pues eh, la intención es platicar de esta serie de cursos que tienes eh, en puerta. Un, uno de los temas que, digo, haciendo un poco de remembranza porque ya te he entrevistado antes, este... El comité nace con el propósito de mejorar las condiciones laborales en la ciudad y de competitividad eh, en función de las empresas. Digo, este, um, en su caso, el tema de competitividad va vinculado, ¿no? Los diferentes agentes económicos que componen la, la estructura eh, económica de capital, de tierra, de trabajo, etcétera. Y bueno, pues aquí el ánimo es eh, ejercer acciones a favor de esos esquemas, ¿no? Este, ahí, ahí, ahí mero. Y, este, y bueno, pues en esa tesitura, dentro de muchas actividades que realizas, hemos platicado de encuestas que desarrollan, hemos platicado de proyectos, incluso en algún momento hablábamos de proyectos de, de salarios y cuestiones de ese tipo, uh -huh. pues ahorita están en mucho con ciertos cursos de capacitación. no Sí, como tú bien sabes, uno de los grandes retos para este año, y no nomás de este año, y a mí me da risa porque lo platicábamos desde hace cinco años, bueno, no, risa la, risa y tristeza a la vez. Eh, lo platicamos desde hace cinco años que nació todo esto, eh, cómo la tecnología pudiera desplazar a la mano de obra, ¿no? En aquel entonces nos preocupábamos por esto, pero ahorita pues tenemos el problema un poquito a la inversa, sí que eh, hay mucha demanda eh, por mano de obra, ¿no? Hay mucha oferta de empleo, sin embargo también hay muchas solicitudes, muchos empleos que requieren mano de obra más calificada. Ahorita ha aumentado las contrataciones en técnicos, en ingenieros y sobre todo se está dando un giro muy importante dentro de las empresas para la ocupación de personas con conocimientos de programación, de análisis de datos, muchísimo, inteligencia artificial, robótica, eh, todas estas cuestiones, ¿no? Y pues nuestra ciudad siendo pues el sector manufactura, eh, el corazón económico, eh, también están haciendo este giro y están demandando muchísimos profesionistas con aptitudes en, estos, en estas ramas. Entonces, como parte de nuestro pro programa, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, como es el Centro de TechSpark de Microsoft, con eh, el, el Senaltec de gobierno del estado, este, con Tech Talent, con eh, la fundación USMCA, este, con el IA Center, eh, hemos eh, entre todos creado pues este proyecto en el que queremos ofrecer a la comunidad esta oportunidad de capacitación y certificación de habilidades técnicas de forma gratuita. Entonces, todo lo estamos viendo desde el aspecto cómo podemos apoyar a la ciudad a que vaya mejorando sus habilidades y certificando esas habilidades para poder tener estas credenciales de decir, yo tengo este, estas habilidades en programación, yo tengo estas habilidades en planeación de inventarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, de esta manera, pues, desarrollar talento, que es una de las bases del desarrollo económico. De acuerdísimo. Entonces, en esa tesitura, bueno, pues, hablamos de una oferta que hacen en conjunto con una serie de instituciones y una de las peculiaridades que veo en el correo que me mandas es que son cursos sin costo para las personas, ¿no? Sí, totalmente, este es un curso abierto a la comunidad sin ningún costo y e invitamos a, a ahora sí que toda la comunidad y también a la parte empresarial que inviten a sus equipos y a sus colaboradores a participar y especializarse, ¿no? Nosotros empezamos este proyecto ya en enero de este año, bueno, planeaciones el año pasado, pero empezamos con una fase 1 que era como una capacitación en las cuestiones fundamentales de los cinco temas que, que estamos ofreciendo. Eh, ahorita, va, estamos por iniciar el 4 de junio la fase 2. Entonces, fase 1 era enseñar los fundamentos y los cinco temas eh, son programación C++ uh -huh. de Cisco, CCNA, eh, que es también de Networks Systems de Cisco, eh, análisis de Datos con Azure de Microsoft, Análisis de Datos con Power BI de Microsoft también y eh, Planeación de Inventarios para el examen CEPIM este, de, de la Asociación de Nombre APICS, ¿no? Ese es el examen que se busca hacer. Uh -huh. Nosotros estamos capacitando como parte de este programa a través del IA Center y del programa propio, Fase 1 en Introducción a los Temas, Fase 2, que es la que estamos por iniciar, es para aquellas personas que ya tienen una noción en los temas y que se van a preparar para tomar estos exámenes de certificación con los nombres que les mencioné a través de centros autorizados de Pearson. Entonces, son exámenes reconocidos a nivel internacional, son exámenes de estas eh, empresas o organizaciones a nivel mundial y nosotros pues vamos a preparar a las personas para que puedan tomar el examen con técnicas, con conocimiento, y eh, aprobarlo. Aquí te vas, digo, en la retrospectiva, ¿no? Por ejemplo, de repente se ofrecen cursos y llevas a tus trabajadores, y bueno, es un curso en X cosa, trabajo en equipo, lo que gustes. Y luego de repente hay quien te ofrece cursos que van concatenados con el mecanismo de conocer y todas estas certificaciones federales que, que ofrece la Secretaría del Trabajo. Pero estas son de nivel global esas son las que sí. reconocen las, las empresas a nivel internacional y que te van a decir, ah, ok, sabes, este usar Power BI, pero requiero que tengas esa certificación. Ah, bueno, aquí la tengo, ¿no? Y uh -huh. ese es un acceso ya no solo para encontrar trabajo en Ciudad Juárez, sino mucho más amplio, ¿no? O sea, es es un tema bastante interesante en el desarrollo de capital humano, ¿no? Sí, ya es ir con la certificación internacional. Eh, adicionalmente, a las personas que lo presenten y que a lo mejor digan, porque bueno, tenemos, para esta fase 2, no tenemos un cupo limitado, eh, entonces pueden entrar todo el que requiera. Para los exámenes que estaremos patrocinando con este programa, eh, sí tenemos un cupo lim limitado es de 150 personas, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, ya para la presentación del examen, vamos a elegir a los mejores promedios, mejores asistencias, quienes van a ser los acreedores a, a este patrocinio del examen, y eh, ellos, bueno, quienes no, no lleguen al examen van a obtener también un certificado de parte de Senaltec, que también tiene validez ante la SEP, Secretaría del Trabajo y demás. Entonces, aunque no se llegue al examen, pues ya tienes un, un certificado. Del puro curso, Exacto. pero obviamente el examen es lo relevante y sí. toda la secuencia es sin costos. Toda la secuencia es sin costos y esto se hace posible gracias a, a este centro o esta rama, brazo filantrópico de Microsoft, que está en Juárez, se llama Tex Park, y ese es el primer centro que está fuera de Estados Unidos y el primer centro binacional. Entonces, este centro ya tiene un par de años, un poquito más, operando en Ciudad Juárez, y a través de ellos bajan recursos para la educación en habilidades digitales a la comunidad. Entonces, son totalmente gratuitos, no tienen ningún costo. Para uno de ellos eh, se recomienda comprar un, un cierto material, un libro, que tiene un costo de aproximado eh, 300 pesos, para los otros cuatro, ningún costo. Entonces, ¿Son presenciales o son este, en línea? Son 100% virtuales, todo se va a llevar a cabo eh, en fines de semana las clases, eh, ciertos cursos van a ser de 100 horas, otros de 52 horas, dependiendo de la temática, y eh, todo va a ser en línea, excepto la presentación del examen. es así tienen que irlo a hacer en forma presencial. Al centro eh, autorizado por esta empresa gigantesca que es Pearson. De acuerdo, Claudia, todo que es un corte comercial. Regresamos en segundos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 13 minutos.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 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Recuerda: si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta. Yo escucho Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. Regresa: John Milton, el caballero de la hipnosis.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 Facebook como Contratación Criticon. ¡Te esperamos!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 nuestras noticias 1300 AM la radio hablada número uno en la frontera las emociones del rey de los deportes ahora están en radio mexicana nuestras noticias en el 1300 AM la estación oficial de los indios de Juárez y este jueves, viernes y sábado, 26, 27, 28 de mayo, a partir de las 7:30 de la tarde, sigue las acciones de los juegos entre velados de Madera y la tribu de Juárez, con la crónica más dinámica de la radio, en las voces de Alfonso Lanzagorta y Samuel Fuentes. Recuerda, jueves, viernes y sábado, Baseball. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio, platicando con Claudia Ochoa, quien dirige el Comité de Competitividad Laboral de Desarrollo Económico y nos está presentando este programa de desarrollo de talento 4.0. Y vamos a platicar ahora, Claudia, de los calendarios de estos cursos y exámenes. Pero sí había esa pregunta que ahorita en, en el corte me comentaste. O sea, esto no es algo que va a pasar hoy y ya, adiós, sino que la intención... Sí, la intención es que este es un piloto este año y que el próximo año se repita, ¿no? Hoy platicábamos eh, con una compañera de trabajo y me decía, ¿sabes que Yo tengo alguna gente que me gustaría que lo toma, pero no saben nada en el tema, ¿no? Entonces yo veo que ustedes ya tenían una fase 1 de introducción y esta fase 2 que es de preparación para el examen. Entonces, específicamente para personas eh, que no tienen, así que no conocen nada del tema, se hizo la fase 1 que pasó, que ahorita se están terminando estos cursos. Entonces, vamos a volver a repetir eh, objetivamente en enero del próximo año, empezar con otra fase 1 de introducción. Sin embargo, pues sí hay muchos eh, profesionistas que ya tienen un nivel eh, intermedio o avanzado muchas veces en estos temas y nada más es cuestión de prepararlos para saber cómo tomar el examen y que puedan ellos pues ya eh, acreditar, ¿no?, que tengan esas credenciales. Sí, eso eso es fundamental. Yo creo que entonces eso implica para Juárez, como receptor de este beneficio, es pues, un compromiso, ¿no?, y entonces un llamado a, a las empresas que tienen programadores a que los manden, porque ellos ya saben de qué se tratan estos, estos tópicos y en su caso será fácil que transitan esa fase 2 sin nada previo, ¿no? Sí, correcto. Programadores, analistas de datos y personas en logística, ¿no? Todo lo que es de inventarios, porque eso también... Eh, todo esto nace porque reunimos también a eh, responsables de capacitación de la industria, de algunas de las empresas más grandes en, en manufactura aquí en la ciudad, y les preguntamos qué, eh, de toda esta lista de certificaciones, ¿cuáles son las que más requieren ahorita, no? En esta demanda que tenemos tan fuerte y ellos nos dieron una lista, ¿no? De esta lista filtramos cuáles son las que más se repiten, cuáles son las que podemos ofrecer y las que se acoplan al presupuesto, y en base a eso decidimos, bueno, estas cinco son las que tenemos posibilidades de ofrecer. Eh, la verdad que han tenido una muy buena respuesta, han sido este, temáticas muy, muy deseadas, inclusive ya lo hemos platicado, eh, estudiantes que, que están por graduarse pronto, les sirve muchísimo porque ya son... Eh, programas, softwares que usan en, la, en, en el trabajo ¿no? y en la vida real. Entonces, que usan hoy en día las empresas y que requieren. Entonces, sí les sirve eh, muchísimo eh, tener estas preparaciones. Y luego, este bueno, si quieres entremos en tema de las fechas y luego yo comento algunos puntos de las cosas que sé de, de gente que puede estar altamente interesada y que ya está metido en este tipo de temas. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, las fechas, bueno, eh, les mencionaba eh, la preparación para el examen de CCNA, que es de Cisco eh, Networks, eh, inicia ya el 4 de junio. Tenemos las inscripciones abiertas desde finales de abril hasta ahora, hasta el 30, en cinco días, hasta el 30 de mayo. Entonces, inician curso 4 de junio y terminan el 20 de noviembre. En estas mismas fechas también van a estar los cursos de C++, de eh, Microsoft Azure y de Microsoft Power BI. Entonces, estos cuatro cursos inician el 4 de junio y terminan el 20 de noviembre. Se estarán ofreciendo sábados y domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Estos son cuatro horas semanales. Y, y, y, perdón, cabe mencionar, son 100 horas de curso. O sea, no Esos, es una preparación de, ah, un fin de semana no, o un video de YouTube. O sea, es preparación intensiva con todo. Eh, algunos de los requisitos, bueno, les mencionaba, un conocimiento intermedio de los temas y sobre todo, eh, pues, un conocimiento intermedio de inglés, al menos, no no digo que he hablado, pero escrito y entendido, porque estos exámenes, al ser internacionales, son en inglés, y aunque los cursos son en español, pero todos los, los términos técnicos… Pues van a no, y cuando inglés. programan, programan en inglés básicamente. Programas ¿no? en inglés, las preguntas del examen van a ser en inglés, exacto, entonces eso es, eso es importante que, que tengan pues un conocimiento intermedio de inglés, entonces pues ya aquí estamos filtrando y por eso pues hacemos todavía más extensiva esta invitación porque sabemos que eh, tenemos que llegar a esas específicas personas que tienen ese conocimiento y lo aparte que también eh, conozcan en inglés. Y el último curso, que es el eh, de planeación de manufactura y control para cadenas de suministro, es la preparación para el examen CEPIM, parte 1. Este examen… es logística, evidentemente, logística la Logística totalmente, eh, del, core, del corazón de esta ciudad. Eh, este examen son dos partes. Pretendemos buscar que este año se eh, capaciten para la parte 1, el próximo año para la parte 2 y así continuar. Ese también va a ser sábados y domingos en línea, pero de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Entonces, eh, tenemos muy buenos instructores, muy calificados y, y hacemos la invitación ahora sí que extensiva a quien nos esté escuchando, eh, que conozca a alguien, que sea alguien con este tipo de conocimiento, habilidades, eh, aunque sean básicas, yo les digo intermedias que puedan comprometerse ¿no? a, a iniciar este curso de forma gratuita, a terminarlo y hacer ser eh, muy buen candidato para tomar el examen, pues queremos apoyarlos en, en esta, con este programa. Excelente. ¿Y el examen sería este mismo año? Sí, las fechas para el examen, eh, bueno, el, obviamente el curso de, de planeación de inventarios, este es un curso de 52 horas, es más corto. Entonces, ese termina, el, empieza el 2 de julio y termina el 25 de septiembre. Por lo tanto, una vez que se termine el curso, se recomienda que no pase más de un mes en lo que los participantes toman el examen. Entonces, vamos a estar eh, teniendo un periodo para tomar el examen para ese curso en específico del 15 de octubre al 30 de noviembre. Y para el resto de los cursos que terminan hasta 20 de noviembre, vamos a habilitar este periodo de exámenes desde el 28 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Entonces ellos ya lo irán tomando en, sus pro en el tiempo que ellos programen en este centro de exámenes. Eh, dentro del horario de oficina, ¿no? Por decir algo. Entonces, Excelente. Uh -huh. Y bueno, los enfoques, ¿no? O sea, este último que citabas, ¿no? el, de, el de cadena de suministro, pues es gente de logística. Igual estás en las aduanas, igual estás en la estructura de planeación de la empresa. Eh, vamos. En operación. Ca cada empresa también. tiene su organigrama diferente, uh -huh. ¿no? Pero hay gente que se dedica a planear y determinar, oye, mis compras de suministro que vienen de China o de Europa o de X requieres conocimientos que luego, platicando con algunos niños, sobre todo los, los eh, puestos más de más bajo nivel, o sea, los recién contratados, por ejemplo, en compras y demás, uh -huh. no saben muy bien términos de Incoterms, no saben muy bien términos de las implicaciones de comprar o no un seguro, o de la gente aduanal, o de ciertos tópicos, y este tipo de temas es donde te va desarrollando esa administración de de ese proyecto, Sí, ¿no? y los va destacando muchísimo a nivel profesional, porque quiero decirles que en Juárez eh, no hay más de 20 personas que tengan esta certificación, entonces nosotros estamos buscando específicamente en esa certificar a 12 personas y capacitar a eh, 100, bueno, cercana de las 100 personas en esta segunda fase. Entonces, eh, es un examen caro, son 700 dólares del examen y pues poderlo hacer sin costo es una oportunidad magnífica y poder enriquecer la base de profesionistas expertos y reconocidos a nivel mundial que tengan esas eh, habilidades pues es buenísimo, ¿no? Y, y, y no, bien. ese es el examen, 700 dólares, el curso podría son, costar mucho más. Son otros 700, más, ¿sí? no, Cuídate. son como 1500, una cosa así. Sí, sí, sí, sí, o sí, pues. sí, o sea, aquí hay una no. grandiosa oportunidad que además debe dejar a Juárez bien parado en términos de nutrirlo de suficiente gente para que el piloto funcione Correcto. y el próximo año vuelvan a llegar las becas. ¿no? Correcto, es correcto. Eso es lo que, lo, eso es nuestro objetivo, este, cumplir con los objetivos de este año para el próximo año poder replicar este programa. Y el otro tema, o sea, todo suena superingeniería de, de, de manufactura de exportación, pero ojo, Power BI, Azure, Database, son softwares que, por ejemplo... En una oficina de financieros y contables podemos usar perfectamente para datos, para análisis de datos de mi cliente y su tendencia de precios. No, en todo, etcétera, ¿no? economistas, recursos humanos, este, ahora sí que hoy en fijación día… Fijación de salarios, fijación, fijación de precios de comerciales. precios, salarios, tendencias. Hoy en día lo que es análisis de datos es lo, o sea, es ahora la minería de datos, el oro, ¿no? Eh, es es lo, lo, más, la tendencia más eh, popular al momento y más necesaria… Y, y más útil cuando se sabe extraerle eh, ese valor. Entonces, les puede crear muchísimo valor el saber manejar bien el análisis de datos. o dónde te contactan para poderse registrar? Bueno, para esto pueden eh, registrarse, pueden visitar la página del IA Center o del Centro de Inteligencia Artificial, así lo pueden buscar, Centro de Inteligencia Artificial en Ciudad Juárez, que es ia.center. Así de fácil, ahí se van a la parte de programas, a desarrollo de talento 4.0 o en su defecto pueden contactarme a mi correo electrónico que es claudia.ochoa.desarrolloeconomico.org. Entonces les, les repito, página es ia.center y correo es claudia.ochoa.desarrolloeconomico.org económico.org. Aquí lo va a poner en redes sociales y si no, pues, nos marca aquí con Arturo y, y le damos la información. Pero pues yo creo que es una oportunidad que nadie puede perder en este sector. Obviamente, manufactura, todos los proveedores que están involucrados en programación. Digo, hace 18 años, Erika Don Juan hacía un, un, un directorio de metalmecánica. Muchas de esas empresas que llegaron a sobrevivir hasta la fecha se han convertido en empresas de automatización. Uh -huh. Todas tienen que programar, tienen que tener, o sea, sí si, gente operativa que te ensambla el aparato o la máquina que, que estén construyendo, pero tiene que tener alguien que esté programando los equipos para que funcionen en la automatización que corresponda. Todo ese personal al curso, ¿no? Sí, y es bien interesante porque eh, las habilidades de programación poco a poco se van haciendo más amplias y más necesarias, no nada más en la carrera de ingeniería en sistemas, se van haciendo necesarias en todas las carreras, desde ciencias, licenciaturas, humanidades, todo. Entonces, eso te da un plus muy, muy grande eh, al momento de buscar un empleo. Entonces, definitivamente es algo que viene con las tendencias mundiales y que en Juárez pues no, no queremos quedarnos atrás y queremos apoyar este desarrollo de talento, como bien lo dice su nombre. Perfecto. Entonces, ia, o sea, a center esa es la página, o desarrollo económico.org para que reciban la información. Las fechas terminan este 30 de mayo eh, para poder registrarse. Uh -huh. Entonces, pues es el lunes, así que activarse para registrarse sin costo tanto los cursos como los exámenes y aprovechar algo que además pueda darle marcha a Juárez a estar recibiendo este beneficio recurrentemente y generar mejor desarrollo humano, ¿no? Sí, correctísimo. Hay que traérnoslo, hay que aprovecharlo y no dejemos pasar esta oportunidad porque ahora sí que hacemos todo este trabajo y muy buen trabajo de muchas instituciones, organizaciones eh, nos aliamos, ¿no? gobierno, organizaciones privadas para poder generar estas oportunidades, entonces ahora es cuando hay que aprovechar este cuando se dan los, la capacitación gratuita ahora sí que hay que tomarla. Perfecto Claudia, te agradezco mucho tu tiempo y pues seguimos en comunicación y mucho éxito con el proyecto Muchísimas gracias Alejandro a la orden y gracias a todos los que nos escuchan Nosotros vamos a corte regresamos en segundos. No se vaya, sigan solo negocios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 En esta emergencia sanitaria nos capacitamos para brindarte la mejor atención para que el COVID-19 no nos gane la batalla, porque luchamos incansablemente para que tú y tu familia estén bien. Ante cualquier situación, la Cruz Roja siempre esté al pie del cañón. Llámanos cuando nos necesitas. Pero ahora, la Cruz Roja te llama. En esta colecta anual, realiza tu donativo en tu unidad más cercana. ¿Sabías que en Chihuahua ya tenemos una ley de participación ciudadana? Con ella puedes participar directamente en la toma de decisiones públicas. E incidir en cualquier aspecto de la vida social, económica, cultural o política de tu comunidad. Gracias al uso de los diferentes instrumentos de participación. Esto nos fortalece como ciudadanía y permite avanzar en el ejercicio de nuestros derechos humanos. Nuestro compromiso es con la democracia y la participación ciudadana. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.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 Nuestras noticias, 1300 AM. De Radio Agrada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio, y bueno, pues después de platicar de este extraordinario eh, proyecto que trae Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, al igual que el Consejo del Comité, más bien Comité de Competitividad Laboral, con Claudia Ochoa, este, vamos a hablar de economía, contexto económico. Hoy se presenta por parte de INEGI el Producto Interno Bruto, primer trimestre de 2022. Recordemos que el, el, a finales de abril se presentó datos oportunos, esto es como un previo, ¿no? Bueno, pues ahora ya nos dicen cuál es el dato en firme, y queda en un crecimiento de 1% trimestral, esto es enero, febrero, marzo, crecen 1% respecto eh, octubre, noviembre y diciembre. Anualizado, el crecimiento es 1.8%, o sea, si si, ahorita fuera el, si en marzo fuera el fin de año, pues estaríamos creciendo 1.8%, terriblemente bajo, relativamente similar a los de las dos décadas pasadas, pero contra la problemática del, de la caída de PIB nacional de 2020 de 8.25%, pues una recuperación de 5% en 2021 y, y ahorita un anualizado 1.8, pues nos está hablando de que vamos mal y que la recuperación, lo decía en la mañana con Ricardo Chávez Carvajal en el espacio que me concede en el noticiero de nuestras noticias, Este, pues hay como para 2030, no, estaremos recuperando prepandémicos. Digo, la tendencia se, se esperaría que llegue para 2024, 2025, pero el problema es que empiezan a acumularse circunstancias gracias a los problemas de inflación y a la postergación de la invasión esta de Rusia contra Ucrania, y los problemas de salud con COVID-19 y ahora que la viruela y luego que quién sabe qué otras cosas andan por ahí, son temas que traen consigo como bombitas de tiempo, y entonces, digo, en lo normal, teóricamente para 2025 estamos en prepandémicos, en datos prepandemia, pero, pues con las bombitas ahí, más las que se acumulen llamadas crisis de pensiones, que más o menos en 5 a 10 años empezará a reventar aquí en México... Y dos, cambio climático, que es global y que tendrá efectos también en México. Pues bueno, obviamente no es tan halagüeño la expectativa de recuperar prepandémicos. ¿Y qué hacer? Bueno, pues hace unos días me contactaron de IMEF Universitario y me dicen: Oye, Alex, danos una plática de la recuperación de México. ¿Qué se necesita hacer para recuperar México? Ya les informaré cómo este, acceder y todo esto para, para ese tipo de conferencias. Pero platicaremos más adelante de esos temas, porque hay muchas recetas viables, ¿no? Eh, ...incluso platicaba con amistades hace unas semanas y veíamos el tema de, oye, las condiciones económicas pues están perdidas en este sexenio... ...o en los últimos dos o, o como quieran verlo ahí políticamente, pero el meollo del asunto es cómo vemos hacia una, a, a, adelante, cómo recuperar. En buena medida varios de los tópicos que actualmente vivimos o de las circunstancias que actualmente vivimos, ya las vivimos, alta inflación... Eh, centralización, acumulación de poder monopólico por el gobierno y por otros agentes económicos privados, y ya sabemos la receta de cómo reventar esas acciones, ¿no? Entonces, bueno, pues el PIB 1.8%. Vámonos vamos a subsectores. Actividad primaria baja 2% en este trimestre. Y, mire, la verdad, yo no podría explicar muy asertivamente qué pasó en el sector agropecuario, eh, pesca, etcétera, cuando pues no hubo temporales ¿no? que generaran un conflicto grave. Digo, acá en la frontera nos cayeron las heladas, estas que han estado cayendo, cambio climático, pero realmente permean nada más en el norte del país y acá no somos muy de sembrar, entonces eh, no necesariamente hay una afectación en ese sentido. Hay un problema de escasez en algunos procesos de cosechas en donde se ha acusado sin una posición asertiva, eh, no sé, de conocimiento público abierto, mediático y reconocido por la presidencia de la República o los gobiernos estatales que correspondan, de ciertas zonas en el país donde hay muchas extorsiones a uh, sembradíos de, por ejemplo, limón, aguacate, entre otros, y entonces los agricultores dicen, pues, yo no voy a pagar la, la extorsión, me hago a un lado, deshagan el, la cosecha y se provoca una escasez, que ha sido parte de la problemática inflacionaria bueno, pudiera tener ahí, pero 2% de caída trimestral es fortísimo, como para que eso sea el efecto, veríamos más adelante en análisis correspondientes. Luego las actividades secundarias que van desde minería, construcción y por supuesto las manufacturas, 1.2% al alza. Por supuesto sabemos que minería está mal, sabemos que construcción febrero estuvo apuntalado, sobre todo no residencial, por la chequera adelantada que aventó el gobierno federal para terminar el AIFA, el aeropuerto de Felipe Ángeles, pero... Este, pues el resto de la construcción está dolida en el país y eh, actividades terciarias, 1.3% comercio y servicios, eh, con, perdón, con un enero que fue medio semáforo amarillón, naranjón en el país en lo general, un febrero con mucho miedo por Omicron y que a la hora de la hora nos dimos cuenta que no pasó mucho y un marzo pleno donde ya todo era verde, ¿no? Y entonces, si nos vamos a hoteles, restaurantes, antros, eh, toda la operación turística, y por supuesto servicios profesionales y demás que ya venían operando, se fortalecen y crecen 1.3. Pero los tres parámetros, bueno, los tres sectores, con un crecimiento lento para las necesidades, ¿no? Ahora, anualizados, 2.1 las actividades primarias, o sea, quizá un trimestre malo en, en, en, agrio, en el sector agropecuario no pasa mucho, en el analizado va bien y sigue teniendo superávit comercial con Estados Unidos bajo Temec ¿no? Número dos, secundarias, 3%, muy fuerte el alza eh, en función de enfáticamente la manufactura y sobre todo, por supuesto, la de exportación, Index, Maquila, aquí Juárez y Frontera Norte sobre todo. Actividades terciarias, punto .9%, anualizadas, se entiende, tuvimos de septiembre a, a diciembre casi semáforos, naranjas rojos en todo el país para las zonas turísticas y pues es obvio que no haya un efecto de crecimiento importante. Ya con estos datos oportunos el Inegi nos arroja PIB a precios corrientes. Primer trimestre de 2022 al 31 de marzo tuvimos en ese trimestre anualizado 27.6 billones de pesos, billones con B de banco de operación económica. Ojo, no es una riqueza que nos echemos a la bolsa, la guardemos bajo el colchón, o, o, o pues no sé, compremos oro con ella, es flujo monetario, es, es lo que se mueve en la calle, es lo que se mueve en las inversiones, lo que gasta el gobierno y el neto de las exportaciones. En esa tesitura es como medimos este Producto Interno Bruto nominal, o sea, en pesos, 27.6 billones de pesos, que es un incremento anual de 1.8% del PIB real, como ya lo cité, anualizado de nueva cuenta, y un 8% del índice de precios implícitos, o sea, una inflación de 8% fuerte, sólida. Agro, agricultura, anualizado como principal factor del sector primario, 670 mil millones de pesos aporta a estos 27.4 billones de pesos. Industrias manufactureras, 5.2 billones de pesos. Eh, y dentro de la composición de manufacturas, la alimentaria, 21.4%. Equipo de transporte, 19.6%. Juárez Rules, porque somos equipo de transporte como uno de los factores principales de... Este, actividad industrial en nuestra región equipo de computación y comunicación y medición por supuesto en la misma tesitura 9% es es Juárez tiene una participación importante con varias maquiladoras que tenemos aquí metálicas básicas 7.3 entre otros eh, y en la parte de terciarias el principal son comercio al al mayoreo 2.7 billones de pesos Servicios inmobiliarios y alquiler de bienes muebles e intangibles, 2.5 billones de pesos. Y comercio al menudeo, 2.5 billones de pesos. Eh, ya en cuarto lugar, por ahí, 1.7 billones transporte, correos y almacenamiento. Servicios financieros y seguros, 1 billón de pesos. Actividades gubernamentales, 1 billón de pesos. Y servicios educativos, 970 mil millones de pesos. Y entonces, en esa lógica, el PIB de 27.6 billones de pesos se le descuentan 1.5 billones de impuestos a los productos netos y subsidios para dejar un valor agregado bruto de 26.1 billones de pesos, que es el 100%. Las actividades primarias representan el 3.9%, las actividades secundarias representan el 36.1% y las actividades terciarias representan el 60%. Acusamos a Estados Unidos de que tiene una economía de consumo y bla, bla, bla, pues el 60% de la economía mexicana es terciaria de consumo, ¿no? Pues bueno, ahí está el dato. este Balanza comercial de mercancías, también reportado hoy por Inegi, que esto nos da pauta también para entender la inflación. Tenemos un déficit comercial de 1.8 mil millones de dólares en el mes de abril 2022, eh, contra el superávit de 1.6 mil millones de dólares del año pasado. Esto qué quiere decir que ahora estamos importando mucho más de lo que exportamos. Y comparado con el año pasado, que exportábamos mucho más de lo que importábamos. Bien, ahora, recordemos que este mucho más debe tomarse con pincitas, porque no necesariamente estamos hablando de volumen. O sea, si hay una recuperación del consumo de 2020, que fue terriblemente malo, a 2021 y ahora a abril, por ejemplo, 2022. Y ese consumo que mejora, que lo vemos en PIB, por ejemplo, pues una parte es importada y otra parte es este, nacional. Por supuesto también de las importaciones, otra parte es, es este uh, cosas intermedias, así como las importaciones que hacen la maquiladora, reproducen y, y, y, y, y, este, y exportan. no Bueno, de esas importaciones que van para consumo, pues obviamente el tema es que hay una eh, condición no es necesariamente de que estemos consumiendo muchísimo más, lo cual implique que estamos satisfaciendo muchas más necesidades. No, estamos pagando más caro los productos, estamos importando inflación. Ah, pues hay que dejar de importar y hay que ser autosuficiente. No se puede, es imposible. Una gran cantidad de productos que consumimos los mexicanos <coughs> ni siquiera tienen par competitivo en México. Ah, pues vamos a sea nuestra propia industria, pues es un sueño guajiro, ahora le lleguen, le vamos a poner empresas. Vamos al curso que nos está invitando Claudia para empezar a aprender a hacer estas cosas y hacia adelante pensar en hacer nuestras propias industrias. Pero por lo pronto, una gran cantidad de las eh, operaciones no tienen, eh, de las operaciones de importación-consumo, no tienen par en México para competir y entonces buscar sustituirlas. Entonces, en esa tesitura, pues estamos ante la importación de eh, inflación también, ¿no? Este, los, los bienes de consumo... Son el 40.6% de los 49.300 millones de dólares importados nada más en el mes de abril, ¿no? O sea, 5 por 4, 20, como 20 mil millones de dólares este, importamos. Y el asunto es que en Estados Unidos los precios de exportaciones andan como en 8 o 9%, pues obviamente estamos importando inflación y el 80% de nuestras importaciones vienen de allá, pues obviamente, ahí está claramente la, el asunto, ¿no? Este, bueno. Eso es en ese dato y antes del corte, rapidísimo, el IGAE, que es como el PIB mensual de marzo, que con él concatenan para construcción de PIB, pues este nada más citarlo, crece en el mes 0.3%, mes de marzo, actividades primarias 4.5%, así que si cayó primarias en, en PIB, fue por enero y febrero, no por eh, marzo, marzo estuvo fortísimo, ¿no? Actividades secundarias punto al alza en ese mes y actividades terciarias punto uno negativo, que es curioso marzo, porque marzo fue mes verde en semaforización COVID y, pues, ¿cómo es posible que haya caído negativo si es cuando tendría que salir positivo? No sé si es como un desánimo del inicio de la guerra con Rusia y Ucrania del 23 de febrero, pero ya en abril, cuando veamos el IGA el próximo mes, tendremos datos positivos, porque es cuando la Semana Santa y, pues, Ahí está este, el gasto de los mexicanos que salieron de, de vacaciones, ¿no? Y ahora sí voy a corte rápidamente y regresamos al último segmento. No se vaya, sigan solo, en Solo Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 45 minutos tiene una declaratoria de alerta de género significa que se activa un mecanismo en la ley para que a través de acciones extraordinarias podamos proteger los derechos de las mujeres. Ciudad Juárez es uno de los cinco municipios prioritarios del Estado en la atención a la alerta. Es el primer lugar en violencia sexual y el primer lugar en violencia familiar en todo el país. Nuestro compromiso es actuar todos juntos para que esto cambie. El gobierno municipal destinará un presupuesto extraordinario, acciones específicas para prevenir la violencia contra las mujeres y trabajaremos en equipo con los tres niveles de gobierno para que Juárez sea una ciudad más segura para las mujeres. Lo hacemos por ti, lo hacemos por 4M Entertainment presenta, Ya está aquí la Feria Juárez 2022. Y viene con una lluvia de estrellas. Jueves 9 de junio, Gloria Trevi. Y todos me miran, me miran. Me miran me. Gloria Trevi. Con los ojos cerrados. La... Venta de boletos en boletic.com. World Gym Tecnológico. Y Gimnasio Alcatraz Sendero. Feria Juárez 2022. ¡Allá nos vemos! Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta. Yo escucho Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM.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 Facebook como Contratación Criticon. ¡Te esperamos! En el béisbol, los Indios de Juárez están en Radio Mexicana, Nuestras Noticias en el 1300 AM. Hola, buenas tardes afición, les saluda su amigo Juli Pacheco sobre de los Indios de Juárez. Para invitarlos que sigan todos los juegos de esta temporada a través de la Radio Mexicana de Nuestras Noticias en el 1300 de AM y va por Juárez. Saludos afición. Sigue todos los juegos de los Indios de Juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana, Nuestras Noticias en el 1300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 Bueno, me, me voy a ir, a, a ir hacia el contexto jurídico, pero cierro con dos notas de economía. La, bueno, tres más bien. El índice nacional de precios del consumidor, primer quincena, publicado ayer, está baja punto, punto 0.06% para llegar a 7.58% anualizado. ¿Cede la inflación? Sí. No cede necesariamente en la subyacente. Esa quedó... Al menos es el segundo lugar más alto de los últimos 10 años. En la no subyacente sí baja bastante, 1.15%. No es de los mejores casos de, de disminución. Y recordemos, mayo para Juárez y una cantidad importante de ciudades fronterizas calurosas nos aplican subsidios FE y ya aquí viene contemplado porque el precio ya existe. Aunque todavía lo paguemos, digo, mi recibo llegó y creo que lo pago como el 7 de junio. Entonces, eh, vamos, en efectos de dinero me, me repercute hasta junio. Pero el, el precio expuesto hoy está más bajo en Comisión Federal de Electricidad, eh, en hogares y comercios chiquitos. Y entonces, en esa lógica, pues ahí no subyacente baja más sólido. Pero el problema es subyacente, sigue muy alta. Y, y eso quiere decir parte de lo que decía ahorita de la importación de uh, inflación, ¿no? Producto interno bruto en Estados Unidos, segunda nota. Esta se publica mañana, la segunda eh, dato oportuno. Allá publican dos oportunos y uno final. Nosotros uno oportuno y uno final que publicamos hoy. Entonces, ¿Cómo se publicó el primer oportuno? Se, su, se cayó la economía de Estados Unidos 1.4% trimestral en, 2000, en, en, en enero, uh, marzo de 2022. Y en su caso, este, un trimestre atrás, creció 6.9%. Entonces, viene de crecimientos sólidos durante 2021 por encima del estándar ordinario estadounidense, que ronda el 2% de crecimiento. Pero cayó este primer trimestre. Vamos a conocer datos eh, avanzados de segunda instancia. Y verlo y la tercera nota es el dato de empleo más formal en Estados Unidos, que yo insisto, este es el dato que uno debe de estar siguiendo para los efectos de reconocer la viabilidad, de, así en el cortísimo plazo, de este órdenes de compra maquila y por lo tanto de rama económica aquí. ¿Por qué? Porque si o sea, los datos de empleo genéricos estadounidenses, pues te hablan de la población general y está bien pero este es el dato del empleo de mayor nivel de formalidad, el que tiene derecho a seguro por desempleo. Y entonces, cuando este mejora su estadio de datos, pues significa que la gente trae dinero y está mejor pagada y consume más. Y ese mayor consumo clamará por mayor órdenes de compra, órdenes de compra manufacturera, órdenes de compra maquila y derrama económica en Ciudad Juárez. Bueno, en este dato, para el 19 de mayo, se eh, reclamaron de solicitudes iniciales, 218, bueno, el 19 de mayo se reportaron, pero el dato es del 14 de mayo. 218 mil solicitudes iniciales con un crecimiento de 21.000 respecto a una semana previa. Y el dato aglomerado de cuatro semanas, o sea, todas las vigentes, fue este de 1.362.000 con una baja de 22.500. El dato más bajo desde el 24 de enero de 1970. O sea, que son este 52 años. Eh, de registro máximo histórico, ¿no?, o mínimo histórico en este caso. Estados Unidos está muy sólido. Oye, que viene una recesión que dijo ahí un tipo que es este, racista y tiene sus programillas ahí todos derechosos de, de, de, en la televisión americana, o lo dijeron en Fox, ¿verdad?, que también suelen hacer ese tipo de comentarios para sus sesgos políticos. Ah, vamos a entrar en recesión. Bueno, no se ve cómo. Digo, puede pasar, ¿verdad? No, no esperábamos la de 2008, cuando Bernstein quiebra en abril de 2008, no esperábamos COVID y por tanto las recesiones autoinducidas, pero este, pues, en términos de datos no hay factibilidad de una recesión, hay generación de empleo sólido, hay gente con dinero, hay gente con capacidad de trabajo en el estadio más alto de formalidad laboral en los Estados Unidos. Bueno, ahora sí ya me voy a la parte jurídica. a a uh, radar legislativo presentado esta 19 de mayo... Y tenemos una iniciativa que me interesa comentarle, que es materia fiscal. Dice iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan dispers, diversas disposiciones de la ley de IVA, ISR, JEPS y este, la ley del SAT. quien lo promueve? Movimiento Ciudadano y busca reducir el número de declaraciones provisionales anuales para personas morales. Por ello propone que las declaraciones provisionales se lleven a cabo mate, de manera trimestral. Ay, Dios, yo no sé hasta qué punto esté bien esto. Mire, el estadio ordinario e ideal de un ente que prevé su conducta financiera, o sea, de una empresa y, y sus finanzas, es estabilidad. Que cada mes sea lo más estable posible respecto al previo. Y no que de repente, ¡pum!, tengo que pagar, quién sabe qué cosa extraordinaria carísima, ¿no? y ¡Pum!, tengo que pagar esta multa y ahora tengo que hacer esta... Entonces, cuando tú logras que mes a mes en un ciclo normal de un año, que no todas las empresas tienen ciclos anuales, eh, pues están estables, esa empresa puede despreocuparse de problemáticas financieras como principio y puede ocuparse mucho más de desarrollo, de capacitación, de mejores prácticas, etcétera. Una empresa que todo el tiempo está con sobresaltos porque tiene problemas en su flujo, porque un día... Eh, tiene grandes gastos y muy pocos ingresos, porque otro día subieron mucho los ingresos, pero no tiene gastos y luego de repente tiene el dinero y va y se lo despilfarra. O sea, ese tipo de asuntos son muy delicados. Cuando tú alteras una tónica de movilidad financiera en un año, en este caso a pagos trimestrales, pues suena padre porque, ay, me quitas un peso encima de cada mes pagar la provisional de ISR. Y pues quiero, me imagino que también se van a Jeps y a IVA y demás, ¿no? Pero no sé hasta qué punto sea algo correcto. Y dos el sad es lo último que va a querer, digo, la capacidad financiera cada, del gobierno cada vez está más limitada y entonces lo que ellos quieren es cash cash a la brevedad posible como ente cobradora, ¿no? Entonces, ¿quién sabe si eso prospere? Otra iniciativa en materia de ISR, artículo 186, eh, promovido por este, Morena, otorgar estímulo fiscal a quien contrate personas transgénero y transexuales consistentes en deducir sus ingresos acumulables por efectos del ISR equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las personas transgénero y transexuales. Para esos efectos, considera la totalidad del salario que sirva de base para calcular las retenciones del ISR correspondiente. A acción afirmativa, ¿no? Este, un, un, un grupo vulnerable por alguna condición, por ejemplo, de discriminación, en este caso de grupos transexuales y de transgénero, y, y la acción afirmativa. Se plantea lo mismo, bueno, no exactamente igual, pero se tiene en vigente para discapacitados y, y se ha tenido para diferentes estadios, ¿no? Este, Yo no estoy en contra de las acciones afirmativas Siempre y cuando tengan fin último Porque Decir vamos a hacer esta ley para siempre Pues es algo que termina Costándonos para siempre Se genera una costumbre y se hace derecho Y entonces ya no importa Si en 10 años ya no hay discriminación Vamos a suponer ese mundo ideal Van a seguir teniendo esa ese ventaja Contra los que no son De ese tipo de preferencia sexual Entonces Uh, pues no sé, ¿no? O sea, como que le falta fondo al asunto para determinar plazos de pl aplicabilidad de que esa acción afirmativa efectivamente arroje resultados. De lo contrario, pues obviamente eh, no, no sé hasta qué punto tenga sentido eh, correcto, ¿no? Las demás iniciativas de ley son más procedimentales. Nos vamos a radar jurisdiccional de ANADE, últimos minutos. Y tengo una interesante, está larguita, pero mire, el tema aquí es es, es, es reforma laboral y empezar a aplicar, eh, usted sabe, una reforma constitucional de 2017 que trae como consecuencia que ya no va a haber juntas de conciliación de arbitraje, sino vamos a dirimir nuestras controversias laborales en tribunales laborales. Pero con previo tendremos que necesitar un centro de justicia alternativa para este... Uh, centro de, de, de conciliación, perdón, este, para los efectos de eh, tratar de conciliar y evitar de que se llegue a juicio pero el propósito de la reforma constitucional lleva la idea de disminuir los tiempos de lo que hoy en día puede tener un juicio laboral, ¿no? O sea, hoy en día tú, un empleado demanda y en cuatro meses es la primera audiencia y en cuatro la segunda y pues el empleado no ve el dinero, el patrón pues tiene que estar gastando en el abogado y aquí y allá y pues la certidumbre por los suelos, ¿no? Entonces, en esa lógica pues se presupone que viene para mejor. Ya hay regiones que han este, uh, avanzado en la temática ya hay regiones que han avanzado en la perspectiva del, del este de la aplicación de esto, a Chihuahua, si no me equivoco, le toca en octubre y a varias otras ciudades. La semana pasada estuve en Mérida en el Congreso Laboral de ANADE y ahí se habló mucho de esta temática. Estamos preparando algunos cursos interesantes para abogados porque sí va a haber cambios de cómo llevar un juicio y cómo llevar una conciliación. Incluso la conciliación no necesariamente vamos a poder tener acceso con los abogados, ¿no? Entonces, hay temas ahí de fondo interesantes. Pero básicamente la, la tesis ya para terminar nos señala lo siguiente. Se llama suspensión de procedimiento laboral. Una vez admitida la demanda procede la falta de constancias de no conciliación por alguno de los demandados. Eh, hechos. Un trabajador demandó en la vía ordinaria laboral a diversas personas, pero solo exhibió la constancia de no conciliación respecto a una. El secretario, ante la falta de esa constancia de los demás demandados, inadmitió la demanda y ordenó el archivo de los asuntos para todos. Remitió los autos al centro de conciliación respecto a los demandados con quienes no se agotó la etapa prejudicial. Y entonces, básicamente el criterio determina, por parte del colegio, el Tribunal Colegiado de Circuito, determina que el Tribunal Laboral debe suspender el procedimiento con apoyo a una interpretación analógica de la Ley Federal Trabajo ante la falta de disposición expresa y remisión de la hipótesis de la suspensión prevista para el incidente de nulidad. ¿Qué quiere decir? O sea, no canceles, no, des, no deseches completamente la demanda, suspéndela para que presenten esas eh, pues, certificados de no o constancias de no conciliación, ¿no? Y entonces, eh, en su caso, bueno, pues, este no, no, no tenga que estar repitiendo casos, pero obviamente también el, el trabajador tiene que tener conciencia, o bueno, su abogado, pues, tiene que presentar estos documentos, ¿no? Entonces, ahí fija un criterio y estaremos viendo cómo van desarrollándose estos criterios conforme va avanzando la implementación de la reforma laboral. Nos vamos, nos escuchamos mañana con Adriana Parada en, en el espacio de UTEC, aquí en Solo Negocio Radio. Muchas gracias, Arturo, por tu apoyo. Siga usted aquí con nosotros en Radio Mexicana. Hasta luego.